Bienvenidos, en la serie de videos de montaje experimentales, en este caso vamos a hablar del rectificador monofásico controlado. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del departamento de conversión y transporte de energía. Entonces vamos a ver la operación de un puente rectificador monofásico mediante la utilización de un transformador de TAC central o central tap, el cual solo requiere dos Tiristore, debido a que el puente es controlado para hacer la rectificación de onda completa. Recuerden que para un rectificador de onda monofásico controlado puede haber dos condiciones de operación en función de la corriente en la carga. La forma de onda no continuada que corresponde cuando tengo intervalos de corriente que, que se mantienen en cero y la condición continuada en donde no tengo incidencia de cero en la forma de onda de la corriente. Entonces aprovechamos y vemos cómo es la tensión o la corriente en la fuente, es decir, en la alimentación del de transformador, tanto para la condición no continuada, donde se observa, se ve fácilmente el intervalo donde la corriente pasa por cero como para la condición continua que coincide con el de rectificador de diodos de ondas completas y el retardo debido al ángulo de encendido del puente. Para poder controlar el tiristor necesitamos utilizar el circuito de detección de cruce por cero al igual que el código que utilizamos con el Arduino 1. Que vimos en el video pasado. Entonces tenemos el mismo programa generado a través del uso de interrupciones, donde de 8 corresponde a la entrada del circuito de detección de cruzo por cero que en este caso vamos a usar el circuito con octocoplador. a partir del potenciómetro por variar el ángulo alfa y D3 sería la salida del puente del valor de retardo del ángulo encendido. Ya lo hemos conversado en el video pasado, de 8 detección de cruces por cero, de 3 el ángulo de encendido. Entonces tenemos el montaje experimental. Entonces podemos ver las distintas partes que componen este puente. Tenemos la carga, en este caso la carga es o menos 223 milímetros, el Arduino 1, que es nuestro cerebro de operación, el optoacoplador que se utiliza para la detección del cruce por cero, nuestro transformador con toma central, el puente rectificador que es necesario para poder hacer la detección del cruce por cero. Vamos a tener un triac que me permite dar el pulso de disparo aislado galvánicamente para el encendido de los tiristores y los dos tiristores, que en este caso los tenemos aquí, que corresponden a los dos del puente, uno para el semiciclo positivo, el otro para el semiciclo negativo, y los dos octotrías necesarios para los circuitos de disparo de cada uno de los tiristores. Entonces empezamos a ver las formas de onda de corriente, tenemos que para la condición no continuada tenemos la forma de onda teórica y vemos la forma de onda en el osciloscopio, tanto para la tensión en amarillo como para la corriente en magenta, donde tenemos el intervalo donde la corriente se mantiene en cero, valores efectivos y medios tanto de tensión como de corriente a una frecuencia de 120 Hz que corresponde a la frecuencia de la carga. Tenemos otra vista de la condición no continuada ya para un ángulo de alfa, alfa ya en el segundo cuadrante, fíjense que hemos pasado los 90 grados mientras que en la lámina anterior estábamos trabajando en el primer cuadrante. Entonces tenemos la condición no continuada en el segundo cuadrante donde el intervalo de la corriente en cero es mucho mayor. Vemos la corriente en la fuente. En este caso como no estamos usando un transformador y tenemos muy baja carga en el transformador. Casi la corriente que podemos observar del lado de la fuente corresponde a corriente netamente de vacío del equipo pero se puede ver el intervalo donde la corriente permanece en cero debido a la condición no continuada sobre la carga ¿qué pasa cuando acercamos el ángulo o bajamos el ángulo el puente pasa a condición continuada? ya lo habíamos visto en la teoría y en algunas simulaciones que dependiendo el valor de alfa sin importar el valor de la carga Puedo tener en un puente controlado condición de operación continuada y condición de operación no continuada. En este caso bajamos lo suficiente el ángulo de disparo para llegar a la condición continuada de operación. Vemos la etapa transitoria donde se establece la condición de corriente y después se establece la condición de régimen permanente. En este caso, tarda un ciclo de operación que pasa de condición no continuada a condición continua manteniendo el ángulo de disparo constante. La corriente en la fuente, en este caso, podemos ver que sí es sinusoidal, pero nuevamente la forma de onda es marcada por la corriente de vacío debido a que la carga consume baja corriente para la especificación del transformador que estamos utilizando que es el transformador contact central y en este caso podemos ver cómo en esta adquisición del osciloscopio como variando el valor del potenciómetro del valor de alfa puedo cambiar de una condición a otra entonces variando la operación de el potenciómetro podemos ver en la gráfica cómo podemos pasar de condición no continuada a condición continuada variando simplemente el ángulo de encendido o retardo de la componente. Entonces de esta forma hemos visto la forma de onda tanto de tensión como de corriente de un puente rectificador monofásico de TAC central controlado. Como a partir del detector de cruces por cero que vimos en un video pasado pudimos generar los ángulos de disparo que me permiten barrer tanto las condiciones continuadas como no continuadas variando simplemente el ángulo de encendido para la misma carga. Vimos cómo son las formas de onda tanto en la carga como en la fuente. En este caso la fuente es altamente influenciada por los valores de corriente de vacío del transformador Debido a que la corriente de carga es relativamente baja por los valores de resistencia e inductancia de la carga. Gracias por su atención y los invito a continuar viendo esta serie de videos de montajes experimentales de los convertidores de electrónica de potencia. Gracias por su atención.